Empezar. Buenas empezar a saludar a la gente. <risa> buenas noches vecinos y vecinas de Burlingame. estamos anda? acá en el estadio municipal, nuestra, la verdad, casa? nuestra casa, Pedro Díaz al 1550. 1550. Él me pone a prueba, ¿No? a ver si yo sé, porque la verdad es que ha sido un desastre ¿No? para claro. la dirección, si y me gasta. ¿Qué le No, a hacer? Es un, eh, hoy vinimos porque sí. es un partido miércoles a la noche, noche futsalera, es así. Yo estaba aburrido frío. en casa y dije: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a transmitir un Hace partido. frío claro. y dijimos: Ya que estamos, vamos a transmitir. Eh, no, no, es una. Damián Pérez con el número 2, Joaquín Ramírez. Y después también para Arsenal de Sarandí con el número 22, Fuertes Facundo y con el número 12, Marcos Bartolo. Esos son los jugadores de, de Arsenal. Ahí están. Se viene Arsenal con la marca de Julián. Golazo de Arsenal Abre el marcador, la visita y gana 1 a 0 Román Villarejo Está saludando, dice Vamos los pibes, loco, saludos Muy bien, muy bien, y Román los saludos. Un saludo para él y toda, y toda su familia Un saludo Familia para Villarejo Un saludo para él, para toda la familia Villarejo Bien, bien apretado para que pierda la pelota 8 segundos Ay, mira vos la pelota para atrás Va a terminar 4, 3 Dos, 2, 1, termina el primer tiempo, está ganando Arsenal, 1 a 0, muchas gracias a todos. ¿Hola? Sí, ya estamos. Ah, ya volvimos. ¿Ya volvimos? Ya volvimos, estamos acá, me dijiste largar. Sí, larga, larga, bien, larga porque frío, hace frío. Hace frío. Me, me quiero frío. ir, le dije a los jueces, jueces, me me ir, dije a los jueces, jueces apure frío, un poco. Frío, Pero bueno, salió Hurlingham, estamos esperando que salga Arsenal de Sarandí. Eh, el partido, bueno, como dijimos, ¿no? Eh, o sea, yo, yo puedo... ¿Cuál es tu opinión? Para mí la yo opinión... De decir la mía. Para mí la opinión es la siguiente, que... Sí. ¿Por qué te reís si no dale, acabo dale, de dale. decir nada? Ah. <risa> que Arsenal encontró la primera, encontró un remate que se iba a las nubes, pegan el travesaño entra, o sea, de dope, sí. Y después, a mí me gustó la actitud de Burlingame. La actitud de, sí. de, de eso es lo que yo pedía, de... No lo dejés que vengan hasta la mitad tranquilo. apuralo, lo que tienen que perder la pelota. Claro. Si vos lo apurás, tienen que perder la pelota. Así como cuando te apuran, vos te pones nervioso porque te apuran, eh, poner nervioso al rival. poner nervioso al rival y hacer lo que pierda la pelota. Entonces, la actitud, la actitud. puedes perder, sí, pero la actitud, hermano, la actitud para, para agarrar y decir, perdí, pero metí, eh, eh, ¿entendés? Y es otra cosa. Y entonces lo miramos con otro, con otro ojo. Porque vale. si no es... Eh, lo dejas jugar, lo deja jugar, obviamente si vos lo dejás jugar más en futsal, te, te, te, llenan, te llenan la canasta, es sí. así. Así que bueno. Tenés nada. Que, tenés que, de, lo que, de lo que yo opino, lo que. Bueno, empiezo el partido. ¿Y después, qué opinás? ¿verdad? ¿Qué opinás? Decilo, no, decilo. No, no. Decilo, Enzo, decilo. Ya que sos uruguayo. Uruguayo. Uruguayo, botón. ¿Cómo le hicimos la cabeza a los chilenos el otro día? Espero que no haya. Sí, un chileno le pido disculpas, pero la verdad. Bueno, que... mueve Arsenal, mueve, mueve Arsenal. Arsenal le hicimos la cabeza mal. Mueve Arsenal, vamos, que hace frío, vamos, que de noche. De, Qué foto la de cabaña haciendo esa de Juega Arsenal y mueve y arrancó el segundo tiempo y está el Chile en cancha. Está el Chile en cancha en primera. Imagínense. Con la número 3. El Jimmy. Estoy de acuerdo con Federico en cuanto a. A la actitud, pido la actitud. actitud. La actitud es fundamental. Jugando bien, ¿eh? Actitud jugando bien. Actitud, Por favor. Actitud. Pero vos calculás que cuando toman. Vale, vale. Siempre la pelota se, En un rebote cualquiera la pelota se te va afuera. Bien Lucho. Bien Lucho, bien Lucho. O Saque de arco para Urlingan, bien Lucho. Para mí deberían hacerlas un poquitito más anchas. Vamos Julián, vamos Julián. La velocidad en la que se juega. Buscala Lolo, bien. No puede. Eso es un momento de pérdida y de desconcentración. Tal cual. No es otra cosa. Pero esas cosas es preferible que estén dentro del activo del análisis, como digo yo. Que sea posible que lo analices. Corner para Arsenal. A ver qué pasa. Bombazo a la cabeza. No pasa, no pasa de la cabeza nada. de Ragio. Siguen con la tenencia de balón. Ahí. Hay que recuperar ahí. Bien, ¿ves? Hay que recuperar ahí, vamos. Ahí Ragio. Ir, Lolo. ¡Patea el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Urrica! ¡Uno a uno! ¡Gol de Lolo! Estás contento. Para mí el gol cantado Cuando me agarré, y dijo, gol frente al arco. Se sí, arsenal. Bueno, ahora es un partido justo. Ahora sí, ahora sí, estamos un bien. Uno a uno. Parado. Falta en el medio de mitad de cancha, fue. Bueno. Ahora sí puede ser, ahí está. Dale. Nos animamos a decirlo de vuelta antes eso esos Bien, Tomás Ragio. Bien, Tomás Ragio. Gana Urlingham 2 a 1. Lo estás viendo por dónde. Lo estás viendo por dónde. Qué loco. Lo estás ¿sí? viendo por la verdad. Bien, Ragio. Bien. Bien, Julián. Remate de Julián. De ahí remate de Julián! ¡Gol a Ay, por favor. Julián Combina, el autor del gol, 3 a 1, ahora 3 a 1 gana Burlingame. Para vos, para vos, no sé para quién, pero es para vos. De vuelta te lo dije, dije mirá que de acá arriba uno tiene un ángulo especial para ver la, los huecos que se arman en el área, que es impresionante. Se viene el remate de Arsenal, va el corner. ¿Por qué va el corno? Porque la toco. ¿Por qué la toco Lucho? el arquero? Porque el arquero está atento. Entonces, si necesita el cerebro, no huevo. Juega, juega. Hace rápido, guarda. Bien, Lolo, tranquilo, tranquilo. Que te haga falta. Tranquilo. Ahí está, bien. Bien, bien, bien, bien. Tengan bien. la pelota, bien. bien. Tengan la pelota, tengan la pelota. Ahí, la, la. Bien, bien Lucho. Lucho. ¡Vamos, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Eso, la actitud! ¡Vamos! ¡Sacala! ¡Ay! ¡Sí, sabes que sí, Diego! ¡Oh! ¡La que tiró, Diego, Daniela! ¿La fue? Yo decía, vivo a 600 metros de altura. Estoy a 250 kilómetros de Neuquén, capital. ¿Qué puede pasar en medio de la montaña? Bueno, eh, a todo esto es eh, tiro libre para Urlinga. vale Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ahí se prendió Mariano Giani, el presidente del Club Independiente de Hurlingham. ¡Segui ahí! gol! ¡Trián bolito carajo! ¡Gol de Hurlingham 4 a 1! ¡Ale el Triángulo! Y pide tiempo Arsenal porque se le viene la noche. ¿Cómo me gusta cuando el triangulito le pone los puntos a mi equipo. Todo me gusta. Le pone los puntos y le dice, es pues, una cosa. ¿Vos te pensás que yo te voy a atacar y te voy a cascotear toda la noche y no te voy a hacer un gol? El otro día me pudo haber pasado, pero dos veces no. Distribuidora Morris, venta por mayor y menor, artículos varios, golosinas y bebidas. 28 20 53 86. ¿Qué teléfono raro que tenemos? Bueno, ¿viste? Villegas al 1756. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde? dónde? Al lado del correo. Ahí en Villegas, Hemos reconocemos todos nosotros. Pero aparte yo te vuelvo a decir, ellos trabajan con Guaymallén, con Arcos, con Mica, con Deusatur, con de todo. Lunes a sábados, 9 a 13, 17 a 20 horas. 28 de... Te lo sigo diciendo. <risa> <risa> sí. Cuando querés que se quede, no te hable tu papá... Cuando uno quiere que tarde tu viejo, así es lo que pasa. ¿Y aguas y vida. sodas? ¿Aguas y sodas? ¡Jo, oh, César! ¡Aguas y sodas! Botellones <risa> de agua, 20, 12 litros, sodas, un litro y medio. Servicio de dispensar frío calor, 11, 66, 84, 36, 85. 20 años recorriendo Burlingame palmo a palmo. ¡Perfecto! Gana Burlingham, gana Burlingham. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Me vuelvo a hacer la pregunta. Después de que el Tendulito jugando, usando... Jugando bien y haciendo goles. ¿Qué prefieren? ¿Cerebro o huevo? ¿Eh? ¿Vieron? Es preferir el cerebro. Mirá los resultados que te da. Pensá, pensá, bien, pensá, tranquilízate, ellos están en pérdida, vos estás en ganancia. Pensá, pensá, dejá que hagan el desgaste, como hizo Chile el otro día. Eso, listo, ¿viste? ¿viste? A ver dónde terminó la pelota, toda la vueltita, la calecita, Vení que te me ¿Qué La Lateral para, para Arsenal. Dan la vuelta por afuera del muro. Allá donde está el juez, parado al fondo, allá me senté yo por primera vez con Federico, había un partido futsal. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, todo eso de todo. ¿también? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien. <risa> está en el lugar marcando. Modo ¿también? hincha, modo hincha. Hay que venir a transmitir el triangulito en modo hincha para ganar. ¿Qué pasa? ¿No, no está? El que me, lo mostré hasta recién, no digo un nombre, ¿no está más? Bueno. Se viene Arsenal de Sarandí. Pega el travesaño y Diego Galera. ¡Uh! ¡Era un de golazo para te cerrar salva, el estadio! De lo que te sí, sabes que sí? sabes que sí? Que le ganás, Fede. sabes que le ganás, Fede? ¡Se fue juez! Este juega bien en el 5 de hecho. Juega Arsenal, que saca arquero jugador. Y a la defensa de Hurlingham. Con Tomás Ragio. Faltan 6 minutos 26. Y la cosa cambió totalmente porque ahora el triangulito está ganando 4-1 acá en casa. Muy bien. Altamente merecidos. Por la jugada de cada uno de los cuatro goles. ¿eh? Todos hechos en el segundo tiempo. En el primer tiempo le entraron por todos lados y no le encontraron la vuelta. En el segundo tiempo aparecieron los. Actitud libre, bien, viste, que da la, la, la propaganda. No importa, está bien, Pues trajime la pelota acá al área de ellos. ¡Listo! ¡Este fue! ¡Este fue! Y aparte, es importante que se le vayan, porque para mí es el jugador que más tiene ganas de jugar de ellos, es el 75 que está acá. Argentina. Argentina. Ahí <risa> que miro la transmisión. Pues Eso fue de Correa, 5 a 1 gana Burlingame, 5 a 1, Argentino. Sí, sí. Y este también, ¿no? Terrible, terrible. El mundo, está el mundo está por... estaba boludeando, decir las palabras, y no viste y te perdiste. ¿Cómo se la pija de costado? Bueno, pero para eso está y la hora de Burlingame, después lo miro. Sí, sabes que sí. Va a ganar Hurlingan y va a llegar a los 10 puntos. Y quiere salir de la, de la zona del descenso. Y ahí vamos a estar nosotros para acompañar. Remate Arsenal. El arquero atento. La pelota viene entre la montonera de gente y el arquero. Está por terminar. Se dos segundos. Se dos segundos. Muchas Gracias. Muchas gracias a todos los que nos, nos vieron hoy, miércoles a la noche, noche futsalera, muchas gracias, ahí están los protagonistas, como siempre decimos la hora de Burlingame junto al deportista de Burlingame muchas gracias en serio a todos los que nos ven agradecidos de corazón, muchas gracias, que ande todo muy bien.